Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, les saluda Madeline Ortiz acompañándolos en esta La Semana Mayor para presentar los sorteos de hoy jueves 6 de abril. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Prueba tu suerte con Powerball, que para el próximo sábado cuenta con 186 millones de dólares. Y no olvides jugar Loto Cash, que sigue en aumento y te espera el próximo lunes, con 1.800.000 dólares, que te puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha que tiene acumulados, 535.000 dólares. Juega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 Y como saben, nos encontramos en la Semana Mayor y debido a la solemnidad del Viernes Santo, no tendremos sorteos de tarde ni de noche mañana viernes 7 de abril. Regresamos el sábado 8 de abril con nuestros sorteos regulares como de costumbre. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el White Ball. ¡Adelante! Mucha suerte a los que ya están usando el White Ball en sus jugadas. El número ganador comienza. Es el 8. El número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 8. Y ahora damos inicio a los sorteos de los Pegas con el Pega 2. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de Pega 2 comienza con el 7. Segundo número es el número 7. El número ganador de Pega 2 es el 7-7. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy... Es el 77. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! Ese boleto en mano. El número ganador de Pega 3 comienza con el 1. Segundo número es el 3. Tercer número es el 2. El número ganador de Pega 3 es el 1-3-2. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy... Es el 132. Y ahora finalizamos los sorteos de esta tarde con el Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza con el 7. Segundo número es el número 4. Tercer número es el 9. Último número del Pega 4. Es el 7, el número ganador de Pega 4 es el 7497. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 7497. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Visiten nuestra página oficial loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos en el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por acompañarme. Que pasen todos. Excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. WIPR, Canal Oficial de las Justas de la LAI 2023.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 Señores, saludos, saludos para todos, bienvenidos a una nueva edición familia, de aquí estamos felices como siempre de contar con su cariño y su preferencia.